Mi gran amiga, la contadora, Elena Cervantes. Hola. ¿Cómo estás? Saludos bien, a mí. ¿Tú? Muy bien. <risa> bueno, amiga, Hola, está? Elena. ¿Cómo estás, Ramiro Sánchez? Hola, Ramiro Sánchez. Nos estamos peleando ahorita, nuestra pelea matutina, Ramiro? Sí. ¿Cómo sí, estás? Sí. <risa> bueno, <risa> este, hoy estamos muy contentos porque vamos a platicar de, en viva voz, cómo implementar el sistema Rocafella, ¿Verdad? cuáles son los pasos, y... ¿Cómo diseñar? Porque yo creo que ya. ¿Cuántos años, hace cuántos años nos conocemos? Como. ¿Como nueve? ¿Como diez, todos, verdad? Como nueve. ¿Como todos? ¿Se me hace un poquito más? ¿Como once? No, nah, el despacho tiene diez. Ah, por eso yo. Nueve. Diez, <risa> sí, como bueno, nueve y medio por ahí. Sí. Sí, fíjense que todo se remonta. Eh, yo estaba trabajando en Moncloa en ese tiempo, con unos, con unos clientes eh, que todavía frecuento. Y me acuerdo que llegué con, con Elena Porque traía broncas de... Porque estaba pagando muchos impuestos <risa> Creo que eran como 400 mil pesos que me tocaban pagar de impuestos Y llegué con Elena y le dije, oye Tengo que pagar esto Y me acuerdo que el contador anterior me decía este No, eso es lo que toca pagar por ley Mira, esas fueron las entradas, son los gastos Y pues casi no tenía gastos por la consultoría Y llegó Elena así con toda su magia Y con todos sus... Eh, Estrategias y me hizo reducir impuestos, y a partir de ahí empezamos a tener una sinergia muy, muy chida. Este, me acuerdo que, que en ese momento vendías como 30 mil pesos, no 35 mil pesos, como 28 mil pesos vendía. Y este, y tenía a un asistente, y yo creo que era una la mitad de esta oficina, ¿no? la mitad de la mitad de la mitad, <risa> ahí en la primavera y ahí fue donde empezamos, me acuerdo que me dijo, yo quiero que me ayudes, y empezamos a, a implementar el sistema, si sí, son 10 años, ¿verdad, Elena Cervantes? Sí. Y empezamos a implementar el sistema, y ahorita lo diseñamos, o sea, fuimos estructurando para que llegara un momento en que ya no trabajaras dentro de la empresa, o mínimo que ya no estuvieras tiempo completo en la empresa, y que te pudieras ir de vacaciones, y... Y la verdad es que me da mucho orgullo, pues que por pues, el, el despacho ahorita tiene más de 50 contadores. Uh -huh. Y pues ya puedes irte de vacaciones cuando quieras. Yo creo que el problema contigo es hallarte porque te la pasas de vacaciones. <risa> Qué playa grande. Y es este, digo, no, no, no significa que no trabajes, pero pues obviamente has implementado el sistema muy bien y, y estoy muy orgulloso de ti. ¿eh? O sea, la verdad es que ha sido mucho crecimiento y pues es es, es parte de. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Ahora que ya has diseñado, que estructuraste todo, o sea, ¿cómo te sientes? Porque ese es un diseño, o sea, lo que has estado haciendo fue un diseño, tanto de irte de vacaciones, como de trabajar de tu casa, como de únicamente ir a la oficina dos, tres horas, ¿qué piensas? Que pienso que mi vida es muy bonita, ¿sí? <risa> en verdad, eh, siempre lo digo que... que que es como magia, porque lo piensas, lo sueñas, este, lo diseñas, lo planeas y ejecutas. Entonces, digo, es, es muy sencillo, pero porque, porque ya le encontré la manera de hacerlo. Sí, porque es chingona. Aparte. <risa> sí, yo creo que sí ha sido... O sea, la verdad es que ver cómo ya lo has ejecutado y cómo lo hemos ido estructurando, o sea, me da mucho gusto porque yo pienso que has utilizado la mayoría de las herramientas muy bien, ¿verdad? Y, y creo que es algo fundamental, que el, lo has diseñado, lo has estructurado, y ahorita ya tienes la vida que te gusta como dueña de empresa. ¿eh? Sí. Y eso es lo importante. Y este yo creo que, Ramiro, que hemos visto pues, a muchos empresarios pasar por este proceso, y yo creo que la clave aquí es que no, no se den por vencidos, ¿no? Porque sí, la mayoría creen sí. que un año, dos años, sí. y, y ya se va a dar, y no, yo creo que nos no No, yo, yo luché lo tengo muy claro, luché dos años y medio en aceptar que lo que tú me decías funcionaba, o sea, yo no te dejaba meter las manos eh, con mi gente, con mis números, con mi despacho, y me decías ¿ya hiciste esto? y no lo hacía, pero te decía que sí, o sea <risa> <risa> la verdad es que sí, sí y, y recuerdo recu <risa> <risa> lo recuerdo yo también, recuerdo que me dijiste una vez oye Elena, este, ¿ya te cansaste de ir a 30 kilómetros por hora, o, o ya le quieres meter el acelerador? Y dije, no, ya, ya. la verdad es que ya estaba cansada, <risa> dije, no, vamos, entonces ya dejé de luchar, y empecé a abrir la mente, a hacer lo que, lo que me enseñabas, este, y ya de ahí todo se fue dando muy rápido. Sí, me acuerdo varias peleas de de <risa> las juntas de resultados, ¿te acuerdas? Sí. <risa> que veía los números, y no, pero ¿por qué no los regañes? Yo no los estoy regañando, pues que se puedan hacer el trabajo. Sí. Pero sí, es, es parte de... ¿verdad? O sea, es, es como que pues alguien entra a tu territorio y como ni eres leona. Sí. O sea, es, es complejo. ¿verdad? Sobre todo yo pienso que el abrir la mente y que alguien te ayude y pues no darte por vencido. O sea. Sí, yo, yo pienso que esa es la clave porque lo que mencionaste hace ratito es... Hay mucha gente, digo, cada quien vive su proceso, ¿no? O sea, hay mucha gente que se da por vencido muy rápido. Y yo, digo, yo no tengo tanto tiempo de conocer a Elena, tengo la mitad del tiempo, 5 años. Y, y he visto cómo, pues, si me has platicado que avanzaste de 5 años, de hace 10 años, o sea, hace 5 años, pero de 5 años para acá que yo he visto tu despacho y, y te he visto a ti avanzar, o sea, ha sido un cambio impresionante. Y, y yo, las veces que he hablado contigo, me dices, pero, o sea, parece ser que lo estoy haciendo y que no me duele, pero pues sí me duelen los cambios, o sea... Es un esfuerzo Hay cosas que estoy haciendo en contra de mi voluntad O sea, hay muchas cosas y es todo un proceso Pero a mí lo que me impresiona de Elena Es Como su templanza O sea, es que ella sabe que no O sea, que no puede claudicar Y, y hay mucha gente que se va por vencido Muy rápido y, y no sé qué le puedes decir a esas personas Que, es como dice David es, Hoy pasan seis meses Un año, un mes, dos meses Y la verdad es que pues a lo mejor porque no tienen tan claro el final de la película, que ahorita tu, es tu vida muy feliz con tus hijos y e irte de vacaciones y hacer todo eso. Pues a lo mejor como lo tienen tan claro, no quieren tanto eso, pues se complican la vida, ¿verdad? O a lo mejor precisamente no lo quieren. Pero es que, qué, ¿qué puedes decir al respecto de todas esas personas que a lo mejor se quedan en el camino? Yo creo que, que todo esto empieza con una lucha con uno mismo uh -huh y yo sabía que le mentía a David, que le decía que hacía las cosas y no las hacía, y eso es lo peor, okay. o sea, el cómo te ves tú mintiendo y esperando resultados diferentes, bueno, o sea, okay. es, es, es como el respeto a ti mismo, sí, sí, entonces claro. yo creo que cuando dejas de hacer eso, empiezas a, a respetarte y empiezas a ver resultados. Claro, de acuerdo. Yo creo. Sí, y la, y la verdad es que, o sea... Digo, nos ha pasado con muchos empresarios, ¿no? Que, que hay veces que, pues, me dicen, no, sabes que te voy a ser sincero, yo no, pues, no estoy haciendo esto, no estoy contratando a la gente, no estoy sacando los números, y, y esa lucha interna muchas veces es lo que te detiene eh, de esos resultados o esa falta de sinceridad. Pero eso que has tenido tú, pues, realmente, pues, la, la verdad es muy loable y los resultados que has tenido, o sea, es, yo creo que ha crecido tu despacho unas 20 veces, 30 veces, tal vez. O sea, comparándolo desde el, más, primer, sí, desde el primer momento en el que David te empezó a coachar, eh, es impresionante o sea, Y ahorita te veo y te veo cómo es tu vida y, y la verdad es que es, es envidiable O sea, mucha gente dice, pues es que cómo le ha he hecho, pues parece ser fácil, pero has pasado por mucho sí. y, y, y haz de cuenta que saco mis agendas donde están las metas tengo cuando empezamos que quería vender 30 mil pesos y luego 50 y 150 y 500 y, y haz de cuenta que digo yo, ay, o sea, sí sucede, es de verdad, o sea, sí sucede. Sí, claro. Y fíjate que entender sobre todo que tener a alguien al lado que ah, te sí. esté jorobando para que hagas las cosas, y creo que esa es una de las claves, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho que... Eh, te voy a ventanear tantito no importa. Nah. <risa> Que yo siempre estaba pues, con varias cosas, pero una de ellas era el ejercicio. Entonces yo no creo que me decía, sí, ya hice. Y dije, no, no, no, a ver. Y que sacaba la... Porque te veía muy estresada, pues. Entonces, uh -huh. obviamente, pues yo una de las cosas que le decía es, hace ejercicio, pues para que saques toda la mala energía y te uh -huh. liberes y generes endorfinas. Y... <ríe> y para ella era como, no, yo no quiero hacer ejercicio. ¡Maldito! Entonces te compré una bola de... Sí. Un Kittle belt. Y... Me tuvo la puerta mucho tiempo sí. en mi casa. <ríe> Y yo la hacía que hiciera ahí en la oficina. O sea, estábamos, nos juntábamos en la reunión. Le decía, órale. ¿Cómo que órale? De ejercicio". Digo, cinco minutos. Y ahí estaba... <ríe> haciéndolo. Y, o sea... Otra vez, ¿verdad? O sea, yo pienso que tienes que tener al lado gente que sabes que se interesa por ti genuinamente y que sobre todo pues ha tenido los resultados, ¿verdad? Porque es muy diferente que, que contrates a alguien o que no tenga negocio o que no ha tenido resultados o, o que tu papá o tu mamá te dé un consejo a que alguien que haya recorrido el camino lo haga pues y muchas veces que lo hagas aunque no quieras y te forcen sí. pero pues yo pienso que esa es una de las claves del cambio, ¿verdad? O sea, lo hemos vivido con mucha gente sí. yo, yo siempre dije que el, el coach no te, eh, te pica las costillas para que avances Pero David no, David te daba una patada, una patada. O sea, sí. él siempre te obligaba, me acuerdo <risa> Unas patadas <risa> Cuando Gracias Monterrey decía, oye, ya viste nuevos clientes Yo sí, pero no quieren contabilidad Pero no era cierto, o sea, me daba pena vender Querías y vender en, seguros nada y más Y en una, en una ocasión estaba yo en mi escritorio, en mi era de rueditas y haz de cuenta, arrastró mi silla por toda la oficina, <risa> y estaba grande esa oficina en la Nueva Repueblo. Y me llevó hasta las escaleras, dijo, te voy a llevar a vender, aquí vi un negocio de no sé qué más, y me llevó, y ofrecí, o sea, no me, no me compró, pero era que rompiera el sí, sí, miedo claro, a ofrecer lo que, lo que uno hace. Exacto. Entonces, este eso y otras herramientas más que me enseñaron a vender, y... Después ya ni sentía que, el, que, que, que las aplicaba O sea, ya eran parte de tu, de tu proceso de venta Y ahora pues me gusta mucho vender Yo todo el tiempo que la veo Con toda la gente que conoce a Elena Porque eh, conocemos ya mucha gente alrededor Que todo el mundo a la Elena dice Dice, el título está vendiendo y Dice, no, no venía a vender Y vino y cerró Que tenía contabilidad <risa> Y que la nómina no Y que el IMSS Y que o sea, sí. un, un montón de cosas La pensión y el seguro Y ya le vendió a todo el mundo la vende, todo mientras el mientras ayudas vendes exacto, y, y eso es algo súper importante porque yo he visto vender a Elena eh, sus servicios porque le he llevado a mi familia le he llevado a la familia de, de nuestros socios eh, a, en empresarios con los que compartimos negocio y, y la verdad es que ellos dicen es que la forma en la que me vende Elena es que me quiere ayudar o sea ella lo único que quiere es ayudarme y esa es una de las principales claves, es una habilidad que yo pienso que has desarrollado, yo pienso que ya, o sea, ya la tenías, ¿sí? nada más como, ahora sí a ver, que te, te, te, orillaron, te orilló David a la escalera que lo fueras a hacer y que descubrieras qué era lo que podías hacer tú con tu negocio y para sí. ti, y es impresionante, o sea, la, la la forma que tiene de vender y de ayudar a Elena, pues es, es, es, es nata, nada más que es, hay, hay que pasar por ese proceso de perturbación, para poder descubrirlo y hay mucha gente que le saca la vuelta y sí. el tema es que detrás de eso es donde está el resultado que fíjate que después se te hace una costumbre enfrentar claro. eh, hace, hace unos meses normalmente este, me llegan prospectos como unos 27 al mes y dije yo quiero saber cuántos puedo hacer si me enfoco y el, el plan era eh, tener 50 prospectos este, normalmente cerramos como un 90 porque pues ya vienen con una necesidad este y metimos 53 prospectos un mes, entonces dije, ah, entonces si eso lo multiplico por 12 y empiezo a hacer yo cuentas, digo, entonces sí lo puedo hacer. Claro. Entonces es muy padre probar hasta dónde puedes llegar. Sí, y fíjate que cuando, o sea, empezamos, que yo te decía, a ver, vamos a hacer una lista y vamos a canvasear que tú decías, no, Gauna, así no Y yo, Elena, ay tenemos que Es que vender. a ti no te da vergüenza nada Entonces yo llegaba ver... <risa> <risa> no mi panza llen... sí <risa> me da vergüenza Bueno, <risa> yo... pero hasta ahorita Bueno, un... sí, un... antes no me ¿no? daba. O sea, sí. yo llegaba y te veía A ti que empezabas a bromear y yo Con los nervios de punta <risa> O sea, no le hacías bien a mi, a mis Nervios, hasta que ya después Ya se, sí. se dio solo Me acuerdo que, que había un abogado, Carlos, ¿te acuerdas? Sí Y que Estaban haciendo la lista de todos los los clientes que ibas a vender y camasear y tú dices, no gana yo no, que vaya Carlos estamos sentados <risa> y este, o sea, lo platico porque, o sea, lo que ves pues parece muy fácil pero ha sido un proceso de pues, muchas llamadas, muchas sí. perturbaciones, muy complejo pero, o sea, me acuerdo hace cuatro años que me dijiste, Gauna, ya no quiero hacer nada más que vender ya no quiero hacer contabilidad, Todavía. ya no quiero hacer nada, o sea, me refiero que en ese momento sí. fue, hubo un clic que dijiste ya no quiero ser contadora, quiero hacer las ventas únicamente y empezaste sí. con tu máquina de ventas y que con la sí. fábrica de ventas y que y yo decía, bueno, pues ahora vamos a o sea, primero es entender que es un proceso y es entrenamiento lo que has vivido, o sea, muchos libros y, y lee y escucha los audios y no, no me gusta leer, bueno, escucha los audios y bueno, que los videos y pero ha sido mucho entrenamiento, ¿no? o sea, hay mucha perturbación, porque pasaste de no querer hacerlo y de mandar al licenciado Carlos a canvasear a tú estarlo haciendo ya... Es que después comprendes que si tú estás en ventas, la empresa crece, o sea, no te preocupas por nada más, asegura tú como dueño la venta y el negocio va a seguir creciendo. Y fluye, ¿eh? eso Así es muy es. importante. O sea, y sobre todo entender que es entrenamiento, o sea, cuando tú te entrenas con alguien que sabe lo que está haciendo... Un periodo de tiempo y vas a poder romper ese sí. proceso, ¿verdad? Pero el chiste es que entiendas que sí se puede. O sea, si ahorita no estás vendiendo, si ahorita no se te dan los números, porque puede ser al contrario, ¿verdad? Que uh -huh. seas muy bueno para vender, pero no tienes los números. O sea, que es un proceso y el chiste es que te entrenes y que vayas con alguien que realmente te puede llevar de la mano, ¿verdad? Uh -huh. Y que no se dé por vencido, porque yo pienso que es muy fácil. El, ah, ya tomó el entrenamiento, pero no está dando resultados... Este no, y esto no funciona. O sea, es no darte no, por vencido. Es va, que hay que haciendo. Debes de hacer desarrollar tu técnica. Claro. O sea, es, es el, al giro de tu negocio y demás. Entonces, hay, hay que seguir insistiendo. Es correcto. Eh, ¿Cómo fue el proceso donde tú dijiste que ya no querías trabajar en la empresa y decidiste contratar a un director de tu empresa? Que dijiste, ya porque porque veía el valor que tenían las ventas en la empresa entonces era era la parte más importante entonces dije yo no puedo estar en todos lados si sí puedo supervisar lo que hace <coughs> mi gente pero no no puedo delegarle las ventas a nadie todavía este para asegurar el, la estabilidad de la empresa entonces me decidí a contratar a alguien claro mm. y, y fíjate que eso es lo padre ¿no? que tú dices es que la empresa puede funcionar sin mm. mí en todo pero yo quiero seguir vendiendo para seguir hacerlo, haciéndolo crecer, ¿no? Porque es como, no sé si te pasa a mí, pero para mí es como un miedo decir, tengo que seguir vendiendo, tengo que seguir vendiendo, tengo que seguir. Las operaciones, no importa, o sea, que se dé, que se dé. Pero las ventas, yo siento una gran responsabilidad independientemente de que toda la gente que tengo vende y son muy buenos vendedores, pero para mí es una responsabilidad porque sé que de ahí se pagan nóminas, ¿no? Así es. Y eso es lo interesante. Y aparte, en, en las ventas conoces a las personas, no nada más en lo que ellos necesitan de... Del negocio, sino también en la parte personal. Y es bonito. O sea, me gusta platicar con mis clientes. Lo disfruto. Muy bien. este Quiero darle la bienvenida al Coach Misa. Hola, ¿qué ¿Eh? ¿Qué pasó, Misa? Tenía mucho que no te veía. Sé, ¿no? ¿Por qué te trataste <risa> tanto con los cafés? Ah, no entiendo. Porque no había tanta gente y. <risa> no sé si para traer café. ¿Había mucha fila o qué? Sí. Ah, ya. Yeah. Casi, que... casi cobraba yo tal. Es que mandó un mensaje y dice: Voy a traer cafés Ah, ok. Como media hora después llegó con los cafés y yo. ¿A dónde fue? ¿Al Walmart o okay? qué? Pero bueno, este... Misa, yo pienso que tu, tu habilidad para poder desarrollar equipos... Pues es muy importante para que platiquemos aquí. Y lo que quiero que hablemos es... ¿Cómo hacerle para poder tener un equipo campeón... Y que realmente te deje trabajar? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de qué tenemos que hacer para poder tener un equipo y poderlo dejar trabajar solo, entre comillas ¿eh? Porque pues, uh -huh. nunca lo dejas trabajar solo Pero cuál es la clave para poder contratar gente Y para poder retenerla mucho tiempo ¿eh? Porque la verdad si tienes varias personas Que han durado mucho tiempo y, sí. O sea, cuál es la clave de haberlos contratado ¿Cómo lo hiciste para contratarlos y luego después mantenerlos? La vez pasada me hicieron esa pregunta Y se rieron porque les digo que cuando Contrato a alguien sí me fijo en su historial y demás Y pregunto sobre valores Y sus familias pero ya cuando le digo yo sabes que sí me gustas, si sí me gustas para mi empresa y me dice no pues yo también estoy emocionada, me gusta el plan que traes para tu empresa y quisiera colaborar y demás y les digo yo brilla, o sea aquí brilla, puede ser que yo no te ven todo el día, pero las personas que son importantes me dicen oye esta persona que entró, verdaderamente si sí sabe trabajar y está comprometido entonces trato de darles la vuelta este yo ahorita yo ya no hablo de trabajo con, con mi gente a menos que sea un caso particular normalmente les pregunto por su familia por qué hicieron el fin de semana este su jefe es el que les va a exigir y les va a pedir resultados pero yo ya no entonces es, es muy padre porque vas haciendo como una familia claro pero yo creo que es importante dejarlos trabajar ellos que aprendan, ellos que se equivoquen y tú ser tolerante porque si tú quieres cubrir todas las áreas de la empresa, pues nunca vas a terminar. Entonces, claro. déjalos que trabajen. Claro. Pero fíjate que ahí está muy interesante el punto porque tú estás contratando a alguien para dar seguimiento, sin embargo, no te ha salido completamente de la empresa, pero tu función es nutrirlos y como que darles apapacho y hacerlos sentir bien. Sí. Y o sea, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque usualmente, pues, es un mal policía, buen policía. Y, pues, yo me acuerdo mucho cuando, cuando trabajábamos en toda la implementación del sistema. Yo era el mal policía y tú el buen policía. Sí. Pero eso es lo que funciona. A, sí, o sea, alguien la tiene es. que hacer para dar el seguimiento. Sí. Y alguien, o sea, tú como dueño, una de las cosas principales que tienes que hacer es estar incentivando, premiando, contratando. Porque es algo que nunca te vas a quitar o nunca te debes de quitar, ¿verdad? Mm. Y yo algo que, que siempre hago es estar contratando gente y estar buscando gente que sé que es buena, hacen o sea, lados, ah, mira, esto está aquí, está aquí, pero veo, veo que es bueno y contratarlos y pues estar premiando, yo creo que eso es una de las sí. cosas más bonitas, ¿no? De Fíjate que cuando cuando veo pendientes Este con, con los jefes de área Este y me gusta lo que hacen, en ese ratito le digo, me gusta mucho cómo trabajas y haz de cuenta que ellos se sienten bien, entonces es importante sentirse valorados. Claro. Y pues bueno, Misa, ¿algún comentario? Bueno, sí, pues eh, como lo comentaba ahorita Elena, yo pienso que también la clave de, de tener un equipo es, que como bien lo decía ella, que el líder crea la cultura, pero que también sea importante el cómo trabajas con ellos, desde la forma en la que los contratas y cómo les das seguimiento y saber desde un inicio si vas a ser permisivo en ciertas cosas o si vas a ser una persona que apriete todo el tiempo. Entonces, en la medida en la que vas avanzando con tu equipo y cómo lo vas formando, si tú desde un inicio partes desde un punto en el cual vas a ser permisivo vas a ser de los que aprieten, pues obviamente te va a permitir tener una línea o una pauta hacia dónde se va a dirigir tu equipo. Entonces, es importante que tú, pues como dueño de negocio, Elena que lo ha vivido con su negocio, con su equipo, pues entiendas que desde el momento en el que tú contratas a alguien, la forma en la que lo lidereas y la cultura que tú creas dentro de la empresa, pues te va a permitir estar colaborando con gente que te ayude a lograr las metas que tú quieres y que siempre esté creciendo contigo, eso claro. es lo importante. Y fíjate que es o sea, entender que el dueño implementa la cultura y la cultura es si esto se ve como una familia, pues es que tú vayas y platiques con todos como dueño y eso fomenta pues que los líderes también no. lo hagan, ¿verdad? Porque el líder crea la cultura. Las tres cosas más complejas de implementar el sistema de Rockefeller en tu negocio, ¿cuáles han sido? Este Yo pienso que una fue la que me dijiste de de abrir la mente y decir Chinela, sí sabe, tengo que Hacerle caso, yo creo que esa una fue de las más Complejas, ¿no? Eh, yo creo que sí Y la disciplina, o sea, nunca va a ser Suficiente la disciplina que tienes O sea, nunca terminas ¿Y cuándo ha habido momentos En que tú dijiste, ya Ya no quiero más fíjate Yo tengo que, como cinco <risa> que me acuerdo, ¿eh? Como cinco Es que sí sucede, hay, hay un ciclo en el que Dices, tú sabes que ya, ya me cansé Pero yo ya tengo tenía que, como un año en el que dije yo, mi negocio así está bien, me da bien, este tengo una vida buena, así nos quedamos. O sea, yo renuncié a la parte de seguir creciendo y, y mi mente se fue a la parte de preparar mi retiro y decir, ¿sabes qué? Ya. O sea, así con estos clientes me veo en una casa así, con un sillón, hasta el sillón lo imaginé verde. este Y llegó una persona a mi vida y me dijo, oye Elena, pero ¿por qué si yo te veo que te hablan y te hablan este y te veo que te gusta lo que haces y te mandan prospectos, o sea, ¿por qué no quieres crecer? Y le dije, no, no quiero emproblemarme más, así estoy bien. este Y me dijo lo que tú ya me habías dicho, o sea, no lo tengo que hacer yo, contrato a alguien y esa persona sigue mis indicaciones y el negocio puede seguir creciendo, aunque no implique que yo esté más tiempo en él. Este, y empezamos una nueva etapa hace dos meses este, de contratar a alguien que siguiera haciendo lo que, lo que yo quería y entonces haz de cuenta que me encuentro con otra Elena ambiciosa, con planes, con metas y dije yo qué padre, es, es, es otra etapa diferente, ya te contaré en unos meses o años cómo, cómo fue porque... La verdad es que sí han sido retos y la parte más importante con la que me encuentro porque el gerente que contraté ya se fue, o sea, no funcionó, mes y medio no funcionó, fue la satisfacción de que el mismo equipo me decía, Conta no va a funcionar, Conta nada más da las gracias pero no, no dirige, no esto, no lo otro y ese fue el aprendizaje y la, la parte bonita en que el equipo ya son engranes, Sí, que cuando alguien entra y no trae la misma eh, actividad o fuerza eh, salta, si ¿sí claro, me explico claro. eso quiere decir que ya tengo una <coughs> máquina funcionando y que me da tranquilidad porque una persona aunque yo no sepa si si entró o no entró va a saltar, o sea, ya, ya está hecho para que la gente que no trae la misma fuerza o la misma inquietud de superación salte sola, entonces eso claro. me da tranquilidad claro y, y fíjate que yo pienso que también el O sea, porque yo recuerdo Las veces que me decías Ya no quiero el despacho, ya no quiero esto <risa> sí. O sea El tener Alguien y tu sistema Que mm -hmm. no te deje dar por vencido Decir, ¿sabes qué? No Porque me decías, no, ya no quiero vender Le dije, no lo vendan sí. No lo vendas Le dije, <coughs> no sé si te acuerdas, pero como unas tres ocasiones Te dije Si quieres te sales tú y yo te ayudo y esto va a jalar sin ti le dije no te mortifiques Pero vas a regañar mi gente sí no quería que regañara a su gente yo no soy regañón sí sí eres regañón sí les que sí, regañón sí sí, sí. ¿Sí? Y, y luego yo soy maternal entonces eh, protejo a mi sí. gente pero entonces, pero yo sí. pienso que es muy importante lo que decías tener un sistema y tener a alguien al lado o sea, que te guíe de manera adecuada, ¿verdad? Porque el negocio puede funcionar sin ti y te puede seguir generando, o sea, sí. puedes tomarte descansos. El chiste es que implementes el sistema, que sigas a nivel detalle lo que te y, digo. Y, y nunca deja de haber días en el que dices, tú ya no quiero nada, sí. lo voy a vender. Pero simplemente ya sigue trabajando solo, entonces ya sí. no pasa nada. O sea, a medio un día día que empiezas a sí, dudar ya. Sí, <risa> no pasa nada. Te vas a, al yate y luego regresas Ajá. y ya se te quita. <risa> Muy bien. Este, ¿Algún comentario, Misa? No, pues nada, estoy escuchando eh, tanta ah, sí. historia que tienen ustedes y la verdad sí, es que sé. es un placer. Digo, yo tengo poco de conocer a Elena. En algún momento la vi en el trigo limpio cuando iba saliendo de una reunión contigo. Cuando sí. teníamos las reuniones en el Con trigo limpio. El limpio. limpio, el trigo limpio entonces, sí. A ver si nos claro, pagan ahí alguna sí. comisión. La sí. nieve. Sí, ya sé. Hasta la pregunta que yo creo que nos hacemos cada mes, cada mm. que nos vemos, ¿hasta dónde es suficiente? <risa> todavía todavía no tiene llenadera. una respuesta todavía no tiene llenadera Elena no ahorita no todavía no hace unos meses te hubiera dicho que sí sí ya fíjate es, es, es importante eso porque como que es es un proceso o sea es un ciclo entonces llega un momento que dices ya ya no quiero nada ya pero es que llegas y como que dura tres meses la satisfacción no uh -huh. dos Sí. y luego ya dices no oh, ya quiero más entonces eso es algo que pues no todos tenemos verdad pero yo creo que como empresario es, es importante para crecer sí. y saber que pues va a haber siempre momentos así momentos tanto de que quieres Bye, correr como de que te da la loquera y que y empiezas otra vez ¿verdad? A, a triplicar todo ¿no? sí. y eso es eso es padre sí. lo importante eso es que seas consciente de ello porque mucha gente es inconsciente y cuando llega se frustra y empieza a tener depresión y se empieza a enojar con ellos mismos entonces no eres consciente de ese momento y empieza a ver, pues es cuando empieza a haber conflictos con uno mismo con la pareja, con la familia, entonces empieza a haber conflictos con tus colaboradores entonces ya cuando eres consciente de esto y que hay ciertos momentos en los que cumples un ciclo rompes o cumples la meta y luego tomas un descanso y después vuelves a iniciar, es importante para que tú Veas que hay procesos, hay etapas Durante la vida como empresario Y que te permiten estar creciendo todo el tiempo Claro, es muy el, importante. sin embargo fíjate que Aquí lo padre de esto es que el sistema Rockefeller, o sea el sistema que implementamos Te da pauta para que La maquinita te force En esos momentos de Que uno se deprime, no, o sea pones oye Meta 10 años Y a los 3 años te deprimes Pues ya va avanzando el caminito para llegar A, a la meta 10 años, no, entonces tus juntas mensuales, tus juntas de ritmo, o sea, yo la verdad las cosas es que, tengo que confesarlo, es muy raro que me deprima, o sea, sí me llego a deprimir, pero cuando me llega a pasar una vez al mes, me da la andropausia, ¿sí es la andropausia? ¿Cómo sí. se Sí. Y, pues, la, salud, salud, Diana. Las juntas de ritmo no me dejan salir o sea Es como que, ay güey, de repente digo No hombre, no voy a entrar, pero ya está La sí. maquinita así, o que ya tengo Mis juntas, entonces el sistema funciona, verdad O sea, el chiste es que sigas el sistema Que lo implementes y va a llegar Un momento en que el sistema sí. Te lleva sí. es, es, aún sí. Quitando esos momentos o poniendo esos momentos Yo de Yo creo emerción. que la parte más importante De ese sistema es cuando haces la proyección De tu, de tu negocio Y que sabes cuánto debes De vender cada inicio de mes parece mentira, pero siempre lo he dicho ya ves que lo hacemos en Excel el cuadrito donde dice lo que debes de vender en el mes siempre lo traigo grabado desde un día antes y volteas para un lado y lo ves a, en la pared y volteas para el otro en distintos momentos, ¿verdad? pero lo tienes grabado aprendes a que tu mente grabe cuál es la meta de ventas del siguiente mes entonces es, es, es un reto para ti y es el día 15 y dices tú, ¿cuánto llevaré? O sea, todo el tiempo lo tienes constante en tu mente, y es, pues es interesante, porque sí. te hace moverte. Sí, y, y fíjate que, o sea, tener gente, tener el sistema, pero alguien que te lleve, ¿verdad? O sea, y alguien que te empuje, yo pienso que esa es la clave, o sea, como empresario, y pues bueno, no sé si tengo algún comentario final. No. no pues nada. La verdad es que agradecerles, Helen. A ti. Un placer, como siempre. Coach Misa, un gusto como siempre. Un gusto a todos los empresarios, a Yanis, la mercadóloga número uno, y al coach Ramiro. Este, la verdad es que estoy muy contento. Gracias por, por escuchar el podcast. Compártelo con gente que sabes que, que le puede ayudar. Eh, te vamos a dar una consultoría de una hora eh, con un servidor y una hora con Elena a la gente que compre el libro del sistema Rockefeller. Entonces, eh, si nos compras el libro, va a ser ya con quien tú quieras aquí para escoger, con el coach Misa, con Elena, o con un servidor, este, acuérdate que tenemos cursos, están los entrenamientos, tenemos los entrenamientos del sistema Rockefeller, el, el entrenamiento de ventas, el próximo que tenemos es el de ventas, ¿no? 20, 21 de noviembre. Entonces, si quieres asistir, te enseñamos a vender con mucho gusto y te aventamos, te aventamos por las escaleras como a la contadora <risa> Elena con mucho cariño. Y pues bueno, gracias, que yo los vendí, un gusto. Gracias. Que vendas 10 veces más, Elena. Así será. Listo. También tú, Misa, 10 favor. ¿no? Gracias. Gracias.